Hola, hola, buenas tardes, bellas almas, buen día, ahí donde te encuentres, buenas noches, eh, saludos, un abrazo de mi corazón al tuyo, te saluda tu amiga Nieves Martínez, bienvenidos a todos los que se van conectando, a todos los que van llegando, a todos los nuevos suscriptores de este canal, gracias, gracias por ser, por estar, gracias por preferirnos, gracias por entrar en este despertar de conciencia y sintonizar con todos los eh, invitados que están eh, formando parte de esta programación. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Y en estos momentos, eh, gracias Edgar, eh, saludos, un abrazo. Eh, estamos muy bien, con mucha energía, con mucha información el día de hoy. Eh, Saludos hasta Caracas, Venezuela. Eh, saludos, Nivia, hasta Uruguay. Bien, y tengo muchas novedades que contarles, incluido eh, que el domingo tenemos un taller eh, que se llama Unificarse al Corazón. Mientras se van sumando más personas, voy a este, informar y voy a dar la bienvenida también a todos los que vayan diciéndome cómo se escucha. Si se escucha bien, por favor, háganme eh, saber. Estamos el día de hoy en un momento poderosísimo con una tormenta geomagnética superpoderosa. Entonces, tengo mucha información que contarles de todo lo que viene marzo, que verdaderamente es el mes más crucial e importante eh, que va a marcar un antes y un después en este año y en este nuevo ciclo que eh, empezamos como humanidad. Entonces, súper, súper relevante todo lo que les voy a contar. Hola, hola, Anne. Sofía, saludos, saludos César, este, hasta Mérida, mi hermosa Cristi, un abrazo hasta Uruguay. Bueno, también les tengo información importante. El domingo vamos a dar este curso de unificarse al corazón. En abril estaré por Argentina y este, en mayo estaré ya en Uruguay y regresaré a Argentina y haremos todo un tour maravilloso. Entonces, haremos cursos en diferentes sedes, también se los estaré Dejando toda esa información de manera importante, haremos activaciones y cursos en, en diferentes partes. Nada más este, les, les voy así como dando pinceladas porque es el momento en el que empezaremos a activar muchísima energía, muchísimos eh, códigos de todo lo que se está gestando en estos momentos. Bien, ¿cómo se han sentido, eh, bellas almas? ¿Cómo están en estos momentos? Eh, estamos en un día, el, justamente el día de hoy, donde tenemos y hemos estado teniendo una radiación solar súper alta, una tormenta geomagnética que alcanzó niveles impactantes, eh, como, como nunca se habían este, percibido, a unos niveles altísimos, justamente con una velocidad de 800 67 eh, kilómetros por segundo, verdaderamente ha sido algo muy, muy impactante y esto está impactando a nuestros cuerpos y está impactando poderosamente. Entonces, quiero hablarte de todo esto y quiero hablarte de estas nuevas frecuencias que se van a instalar y a dónde nos van a llevar. ¿eh? Estamos en un momento, como mm, bien les, les señalo, de romper paradigmas, de que se vienen fuertes revelaciones y de que hay grandes cosas moviéndose. Eh, esta tormenta geomagnética que se alcanzó de, de grado 3, eh, eh, la masa coronal que golpeó el campo magnético de la Tierra está reverberando poderosamente con, e impactándonos eh, fuertemente. Estos vientos solares... Eh, llegan a su nivel más alto a su pico más alto en años entonces esto acelera todo y aumenta todo eh, aumentan las energías y lógicamente a nivel planetario que es parte de lo que te quiero um, hablar y contar el día de hoy, a nivel planetario hay una energía nueva diferente que empieza ya a sentirse poderosamente que va a afectar a todos nuestros cuerpos. Y voy a hablarte de ello a profundidad, de qué se trata y por qué va a venir a romper paradigmas, a, a romper viejos esquemas y por cómo es que podemos abrazar todo esto desde el nivel de conciencia más elevado, desde un gran despertar y abrazar todo esto de forma grandiosa para nuestro mayor bien, ¿eh? Porque marzo eh, tiene mucho que ver con la curación a unos niveles muy profundos, pero a la vez tiene eh, lugar unos nuevos comienzos. Entonces estas tormentas geomagnéticas se llevan y limpian todo lo que ya no procede a la gran luz, al, al alto nivel, entonces eh, a la alta frecuencia, a la alta vibración, eh, entonces trae eh, absolutamente la limpieza de todas nuestras aguas, ¿no? Porque es el mes de, de Piscis y Piscis tiene que ver con, eh, con todas las emociones. Entonces, eh, Piscis también nos permite adentrarnos en el mundo onírico, en lo más etérico, y eh, se hará el velo mucho más delgado a medida que nos acerquemos al equinoccio. De por sí ya se siente poderosamente la energía en la medida en que nos acercamos al portal 3.3 del 2023. Entonces esto va a irse elevando, vamos a tener sueños muy vívidos, tener encuentros este, de, de otros planos con entidades o con personas que hayan partido. Vamos a sentir muchísimo, vamos a estar muy sensibles, hipersensibles abriéndonos a este, canales y activaciones mucho más eh, sutiles que lo que hasta ahora hemos podido percibir. Lo que antes no éramos capaces de ver, ahora vamos a ser capaces de ver más allá de las formas. Esto es parte del proceso que, que se va a ir implementando con esta nueva energía. Vamos a sentir una energía extra, pero de de ver cosas extraordinarias y de vivir una energía extraordinaria que cada vez nos va a llevar a ver y a sentir realmente eh, una vibración más alta. Entonces, en estos momentos muchos son los síntomas que se pueden estar percibiendo, ¿eh? porque lógicamente se está reconfigurando nuestra visión, nuestros oídos, nuestro con lo cual... Nuestra garganta también está mmm, viéndose afectada, puede haber tos, puede haber estornudos, puede haber mucha gripe, eh, hay mucha congestión, algunas personas traen muy cerrada la garganta porque traen muchas cosas también atoradas y eh, algunas personas tienen o han tenido estos días la visión borrosa, no tienen claridad y esto también lo perciben, muchos pitidos en los oídos, ¿eh? Eh, hay estructuras de nuestro cuerpo que pueden estar sintiéndose eh, como contracturadas. ¿eh? Entonces, esto es también porque todo nuestro sistema nervioso central que está siendo recodificado está eh, muy tenso, está siendo como si lo estuvieran estirando mucho, mucho, mucho y esto genera, eh, lógicamente, que yo no esté armónica en mi interno, que yo esté impaciente, más iracunda, más molesta, más enojona, eh, con mayor ansiedad, eh, luego hay mucha gente enfermándose. Entonces aparecen viejos, eh, viejas estructuras de temores, de miedos, de, de angustias y hay personas que si no han limpiado estas memorias, estas viejas memorias que deben, eh, deben ya salir de, de, de, de mi programa, de mi, de mi ADN, de, mi, de mis cuerpos físicos y mentales, pues lógicamente me voy a sentir muy, muy saturado y muy estresado y este es un momento de contactar mucho con tu respiración para ayudarte a relajarte y conectar con esa energía vital, hacer varios descansos al cabo del día porque eso te va a ayudar muchísimo, ¿eh? Es un momento donde todo lo viejo tiene que salir. Entonces, es un proceso muy molesto a nivel físico, es muy, muy intenso y muy molesto. ¿Mm? Porque estamos recibiendo estas sacudidas eh, se nos está cimbrando nuestros cimientos, digamos. Si fuéramos un edificio, es como si tuviéramos un gran terremoto y esto es parte de lo que vamos a vivir. Se están cimbrando nuestros cimientos a nivel físico, a nivel mental, a nivel de viejas estructuras este, y de viejas formas, pensamiento, creencias. Y ahí es donde viene, eh, en estas nuevas frecuencias, qué tan flexible soy a los cambios y qué tanto necesito romper ciertos paradigmas que hasta ahora han venido conmigo. Porque estas nuevas frecuencias, lo que van a empezar a activar poderosamente eh, es una nueva versión y me van a traer una nueva visión. ¿Qué, qué significa romper paradigmas? Eh? Eh, ¿De qué estoy hablando cuando digo es el momento de romper paradigmas? Pues es, en, es una manera en donde vamos a encontrar un gran desafío a nosotros mismos. Vamos a tener que probar, probarnos a nosotros mismos que lo imposible es ahora posible y que se puede ver nuevas formas de visión, nuevas formas de hacer las cosas y que hay que romper con los viejos moldes, ¿eh? que hay que modificar la vieja manera de pensar, la vieja manera de sentir, la vieja manera de hacer las cosas y que este es un momento donde se nos va a pedir, es una exigencia por la aceleración energética, por la eh, energía tan potente que está ingresando, donde todo se mueve a una velocidad, donde... O ingresas en la ola y te paras para que la puedas surfear adecuadamente o te va a revolcar la ola. Esto es innegable. Entonces, solo aquellos que se atreven a salirse de la caja, a salirse de las viejas formas, estructuras, pensamiento, creencias y demás, se pueden adaptar a los cambios de la mejor manera. Y en consecuencia, lógicamente tendrán mayores posibilidades de éxitos, de felicidad, de alegría, porque esta nueva energía con la que nos enfrentamos es muy potente y ya lo hemos visto que, que con estas tormentas geomagnéticas, que además todo se acelera y todo se materializa súper rápido y nos cuesta trabajo llevar y, y detenernos y ver qué es lo que necesitamos modificar o desbaratar o, o qué necesitamos ver, esta energía se va a poner muy presente y te va a mostrar cosas de ti mismo eh, y paradigmas que se van a ir cayendo, ¿eh? que se van a ir destruyendo por sí solos. Por lo tanto, es eh, notorio que cada uno de nosotros tiene que ser muy consciente de lo que se viene y Aprovecharlo de la mejor manera y de la forma más, a, más adecuada para tu vida, para tus días, para tu familia y para tu entorno. Muchas cosas están sucediendo a nivel planetario. Algunos no lo quieren ver. Algunos eh, tratan en todo momento de tapar el sol con un dedo y pensar que, que ay bueno, ya salimos de la situación de tres años y no está pasando nada en el planeta. Y están pasando muchas cosas que también los medios están ocultando de forma reiterativa. Y este es el momento de tomar acción. Por lo tanto, te, les agradezco a todos los que se van sumando, a todos los nuevos integrantes a este canal. ¿eh? Les agradezco y les pido un like este, a los videos, que activen la campanita para que les informe, porque mucha gente me dice que no les están llegando las notificaciones y activaciones. entonces Activa la campanita, suscríbete a mis otros canales, arroba Nieves la Paz Interior, eh, en Facebook y en Instagram, y a mi canal de Telegram como Nieves Paz Interior, donde comparto información adicional que nada tiene que ver con lo que salen los medios oficiales y que va más allá para mantenernos realmente informados. Quiero decirte, Bella Alma, que en este momento, eh, y hace unos días compartí con ustedes, es un momento de elecciones y de decisiones. Es un momento donde tu participación cuenta y mucho. ¿eh? Cada like que tú des, cada comentario que tú dejas, todo eso sirve para que la plataforma y los algoritmos de la inteligencia artificial realmente nos lleven a otro camino diferente. Estamos gestando una nueva línea de tiempo. Estamos trabajando de forma adicional. Hoy tuve una este, entrevista con... Este, Yaume, este, divinidad activa. Hoy es el momento de reconectar con tu grandiosidad. Esta es la nueva frecuencia que realmente está activada. Mañana tendré a la una de la tarde Arlequín y Carles Torá, hablando de cómo descodificar el simulador. El jueves daremos un mensaje a la élite Arlequín y Alejandro Saleta. Este es un momento donde necesitamos que todos entendamos que somos uno y que la suma de todos es relevante en estos momentos, ¿eh? todos, todos, todos, cada uno de nosotros tiene una función aquí, yo quizá estoy de este lado de la cámara y estoy transmitiendo, pero cada uno de nosotros, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestro planeta, ¿eh? está llamado a tomar acción, a no quedarse pasivamente, sino a tomar acción, a compartir y difundir estos videos, esta información, donde además está descargándose paquetes de información que me está diciendo montones de personas, es que veo y fluyo y me siento liviano y conecto con los dragones y conecto con los unicornios. O sea, realmente están pasando cosas muy mágicas con toda la información que vamos transmitiendo en cada uno de los videos. ¿Por qué? Porque hay alta frecuencia y alta conexión. Por lo tanto, te insto a que compartas esta información para ayudar y para llevar conciencia a más personas. Tu labor es importante. Entonces, viene un cambio completo de energía. Un cambio completo que empieza ya este, con este gran portal ¿eh? y empieza con esta nueva energía donde los arquetipos, las viejas estructuras eh, se caen, se desmantelan ¿eh? y lógicamente se va a producir mucho caos en el planeta. Se, ya lo estamos viendo, hay manifestaciones en todos los países por diferentes causas, por las casas, por los este, gobiernos actuales, por las... Este, eh, ciudades de 15 minutos que se están queriendo implementar en toda Europa y, en todo, y con eso en toda América, porque es que el cuento va de un lado para otro. Este, por todas las situaciones a nivel infantil que se están sucediendo planetariamente. Entonces, todo es muy importante, el momento que estamos viviendo, como para que cada uno de nosotros, en este nuevo comienzo, tome una posición de en dónde está parado en estos momentos, ¿eh? porque eh, hoy nos enfrentamos a una nueva energía que realmente hemos vivido con un Saturno que estaba en Capricornio, eh, con unas est que, que Saturno nos dirigía a nuestros propios programas, estructuras, y ahora ingresa a una nueva energía eh, eh, que cambia completamente, que pasa a Piscis, con lo cual las viejas estructuras hacen aguas. Las viejas estructuras quedan este, realmente oxidadas ¿eh? por el agua ¿eh? y realmente eh, como campo de referencia se diluyen porque eh, veremos diluirse leyes, valores, viejas formas, habrá cambios, sí o sí, sí o sí. Entonces, realmente necesitamos que todos estos cambios sean para el bien mayor de la humanidad. Entonces, para esto tenemos y contamos con un cambio donde eh, también ingresa eh, la estructura profunda de Plutón que entra en Acuario después de 245 años, que estamos hablando que esto no sucedía desde la última vez estuvo en tiempos de la Revolución Francesa. ¿Y qué era lo que demandaba el pueblo en la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. ¿No te parece coincidencia que estemos igual en las mismas formas? ¿No te parece demasiada casualidad que estemos viviendo exactamente lo mismo? Aquello dio lugar a la Revolución Industrial. Recordemos que Acuario representa esta energía... Eh, de romper con las viejas estructuras, de romper con los viejos sistemas y de todo lo que no está ordenado para el bien mayor de la humanidad se tiene que desmoronar, ¿eh? porque va a chocar, ¿eh? Entonces, en aquel momento estábamos en esa situación y hoy volvemos a poner sobre la, sobre la mesa los mismos principios y valores, a demandar exactamente lo mismo en todo el mundo, ¿eh? Esto realmente nos habla de una energía que yo no estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo, por supuesto, no vivimos los mismos tiempos, pero ahí es donde entramos los seres humanos que 250 años después tenemos que haber crecido, evolucionado y ser conscientes ¿eh? de la propia expresión de nuestra propia verdad y de la hermandad de la humanidad para crecer, para expansionarnos, para ayudarnos, para que haya... Esa fraternidad y esa solidaridad. Y esta, este momento energético es muy poderoso porque nos invita justamente a que eh, alcemos nuestra voz, nuestra propia voz, que nos atrevamos a ser nosotros mismos para que los viejos paradigmas vayan cayendo, para que el cambio se dé a partir de que conectes con el alquimista que hay en ti, el mago, el Dios divino, la divinidad activada dentro de ti, que se puedan activar todos los dones, todas las habilidades extrasensoriales, todas las capacidades que están dentro de ti y el verdadero recuerdo de quién eres en verdad que se pone en acción en estos momentos. Por eso, ¿eh? con esta nueva frecuencia, esa nueva energía tan elevada en el planeta que en estos momentos tenemos, con estas tormentas geomagnéticas, se da un momento de gran luz planetaria. ¿Para qué? Para que podamos ver con una nueva visión, con nuevos ojos, todo lo que antes no alcanzábamos a ver. ¿Eh? Poder ver más allá de los velos, poder ver realmente y conectar cómo es el decorado en el cual vivimos, ¿eh? la gran ilusión y desbaratarlo. Y cuando seamos muchos viendo eso, nada ni nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque en estos momentos también está Júpiter, que es esa gran lupa cósmica que es más grande que nuestro propio Sol y que realmente va a iluminar y va a poner gran luz a todo lo que esté en tu interno. Y yo te pregunto, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué es lo que va a proyectar y a reflejar Júpiter y te va a traer como gran bendición? ¿Qué vas a reflejar? Contéstenme, pónganme ahí, ¿qué traigo en mi interno que si en estos momentos me ponen un gran espejo se proyectaría y, mand y mandaría hacia afuera? ¿Mm? Entonces, es un momento justamente de darse cuenta que como piensas sientes, como sientes vibras, como vibras atraes, ¿qué estás atrayendo a tu vida?, ¿Eh? Porque como es adentro, es afuera. Entonces, necesitamos mucha coherencia, mucha impecabilidad. ¿eh? Necesitamos integridad absoluta. ¿eh? Y, lógicamente, va a ser mostrada y revelada la otra cara de la verdad. Yo he dicho en muchos momentos que estamos viviendo el momento Armagedón, el momento en donde caen los cuatro jinetes del apocalipsis, y estos apocalipsis tienen que ver con las revelaciones. Este es el momento donde vamos a empezar a ver inconsistencias por todos lados. Vamos a empezar a darnos cuenta, pues, de los clones, de los dobles, de las dobles caras, de todas las situaciones, de todo un juego que antes no alcanzábamos a percibir. Estábamos acostumbrados a que los gobernantes estaban, este llevando el juego al favor del, de la humanidad y parece ser que las cosas no son lo que parecen, hoy vas a tener esa visión. Eso es lo que se va a activar dentro de cada uno de nosotros. Esa visión grandiosa y maravillosa que te va a permitir ver más allá de las formas, que te va a permitir tener acceso a lo que antes no tenías. Y esto te va a dar una claridad. ¿Por qué? Porque también se termina un ciclo de dualidad donde vamos a pasar a, una, a un estado conciencial donde eh, las situaciones y las relaciones y los trabajos eh, se terminan, se culminan. Obviamente esto va a generar de alguna manera un caos, Hay, pero siempre lo digo, detrás del caos eh, viene un nuevo amanecer y este, amanecen las estrellas, ¿no? Entonces realmente es un momento donde muchas cosas dejarán espacio, se tienen que eliminar, siempre lo digo, eliminar para iluminar, y entonces para dejar espacio para experiencias nuevas, con lo cual es muy importante vigilar y controlar tu ego, que no te pierda, ¿eh? que no te haga caer en situaciones inclusive eh, de ira, de enojo, de coraje o de dañar a otros, porque este es un momento donde puede haber eh, muchas situaciones internas que se estén moviendo y removiendo. ¿eh? Es el momento de vigilar justamente, como te digo, el ego y conectarse y purificarse cada vez más, conectarse al ser que vive. El ser que vive en, en ti y a través de ti, Conecta desde la pureza, desde esta coherencia que te digo, desde esta impecabilidad, desde este honrarse a sí mismo para que todo lo nuevo, todo lo grandioso pueda formar parte de tu vida y lógicamente te va a dar una activación y una visión del tercer ojo unido al corazón, ¿eh? conectando con la esencia. De tu, de tu alma, con tu llama crística y va a traer una sabiduría estos momentos de forma eh, especial donde vas a empezar a ver más allá de las formas. ¿eh? Entonces, es importante, lo que me decían los guías, eh, controlarnos y darnos cuenta qué trae regocijo, satisfacción a tu vida, qué te hace vibrar alto, qué te trae alegría armonía, dicha, eh, inspiración, eh, porque todo eso te animará a desarrollar eh, tus dones, tus habilidades, tus talentos eh, sensitivos, psíquicos, y si estos eh, los pones y los utilizas para el bien tuyo y de todos los involucrados para el bien mayor, pues realmente estarás eh, manifestando tu yo soy, en acción y esto realmente te mantendrá conectado en estos momentos a algo bien importante con en lugar de con la internet con la ethernet no con la eternidad divina ¿eh? Eh, el campo etérico y con la wifi del universo entonces empezarás a salirte de los viejos programas para entrar en una línea de tiempo eh, la que tú decidas mucho más elevada, ¿no? Entonces, para esto tienes que conocerte muy bien, amarte, valorarte, respetarte, eh, cuidarte a ti mismo y priorizarte también porque normalmente nos posponemos y nos dejamos a lo último. Entonces, es un momento donde se va a producir mucha alquimia, mucha... y la alquimia consiste en la transmutación completa de un estado a otro. Por eso también vas a necesitar muchísimo descanso y darte cuenta eh, qué habilidades se empiezan a despertar dentro de ti, ¿eh? qué empieza a conectar, qué información inclusive te va a empezar a bajar paquetes de información ¿eh? de forma importante a nivel eh, celular, a nivel del ADN y se van a empezar a activar memorias, ¿eh? de otros planos, de otras vidas eh, importantísimas para este momento que vivimos para que realmente puedas enlazarte con tu misión de vida de la forma más adecuada y se te van a proporcionar las herramientas que pueden parecer raras, que pueden parecer un poco locochonas para lo que vivimos, pero si tú estás listo para atreverte y créeme, lo estás muchas veces, este, este nuevo ciclo de nuevos comienzos que se inicia justamente después del equinoccio con la entrada en Aries, que da lugar a un, a un nuevo yo atrevido, osado, que empieza a darse cuenta que sí puede, realmente vienen nuevos comienzos que te van a demostrar que sí puedes y que la duda solo estaba en la incertidumbre de la pura costumbre de dudar que eres capaz de realizar o de ser la mejor versión de ti mismo. Hasta que uno no se lanza al ruedo de realmente no sabe hasta dónde puede llegar ¿eh? y qué tanto puede ser capaz de dar y de ser y de hacer. ¿eh? No conoces tu verdadero potencial hasta que no estás al límite. Porque tristemente los seres humanos, cuando estamos en estados de confort, ¿eh? no hacemos un esfuerzo adicional. Entonces, esta es la gran diferencia que en estos momentos ¿eh? trae esta nueva situación, el atreverse, el ver, ¿eh? el ser que se atreve a ver más allá de sí mismo y que se reconoce como el ser divino que es en acción. ¿eh? Entonces, ahí todo empieza a cambiar y empieza a moverse una energía diferente que es la energía crística ¿eh? en tu interior, la energía de conexión con el ser divino. Y esto te lleva a otros niveles. Eh, empezarás a percibir y a realizar eh, situaciones que son como milagros, ¿eh? porque te van a liberar y a transmutar todo tu potencial y te van a llevar a, a visualizar mmm, flashazos, situaciones, habilidades... Eh, que te permiten fluir con tus propios deseos, ¿eh? Se activa muchísimo el chakra corazón, el sexto y el séptimo chakra, o sea, la visión del de, de tercer ojo. El, el chakra corona se abre poderosamente y se estimula junto con el sacro, el poder creador y creativo, ¿eh? El, en, a nivel del sacro y a nivel del ombligo tenemos esa actividad, esa capacidad para activar todas esas memorias que nos conectan con la fuente original, con, con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera esencia y esto nos va a permitir manifestar con éxito, con la prosperidad en abundancia para encontrar con conexiones, con relaciones, con las personas adecuadas, con trabajos adecuados, realmente eh, el chakra corazón va a estar tan armónico, tan en expansión, que verdaderamente vas a sentir una alegría inusual. Si tú estás en alta frecuencia, como te digo, si tú hay un caos interno en tu interior, ojito al dato, porque también lo que vas a proyectar es más de lo mismo, ¿eh? Entonces... Aguas porque en este momento que se activa la energía crística es la energía del amor, pero algunas veces la pregunta fundamental que hay que hacernos es, ok, yo soy capaz de amar a todo el mundo, pero ¿qué tanto me amo a mí mismo? El amor a ti mismo te lo das, el autocuidado, el apapacho, el consentimiento, ¿eh? haces valer tu voz. Pones límites, porque todo eso, si en estos momentos no te estás dando a ti esa conexión de amor a ti mismo, es un momento donde puede explosionar, donde puede surgir ¿eh? una ira incontenible. Entonces es momento de conectar con tu propio corazón y con lo que sí deseas hacer. ¿eh? Porque el cuidarse, el cuidar a los demás puede ser muy fácil, pero algunos ¿eh? y algunas generalmente usan esto y se posponen a sí mismos. Entonces, es momento de volver a tu esencia, volver al corazón... De unificarse, integrar las polaridades, integrar el masculino y el femenino, mente y corazón tienen que trabajar en armonía y tienes que honrarte a ti mismo. ¿Qué tanto te estás honrando a ti mismo? ¿Eh? ¿Qué tanto realmente haces valer tu propia voz? ¿Qué tanto te tomas en cuenta? ¿Qué tanto dices hasta aquí? No, eso no lo voy a aceptar. Porque muchas veces no... Estamos dándonos el valor. Entonces, ¿qué tanto me acepto? ¿Qué tanto me respeto? ¿Qué tanto separo la paja del trigo y soy capaz de decir no cuando es no y sí cuando es sí? ¿eh? Y no, ay, bueno, sí, voy a tal sitio. hoy no, pero es que no tengo ni pizca de ganas de ir. Entonces, cada vez que yo hago eso me estoy deshonrando a mí mismo. Entonces, esta energía que restaura toda la frecuencia y la energía eh, crística y la energía diamante y la energía arcoiris, lógicamente te va a confrontar a que enfrentes y veas esas partes de ti que no están resueltas. ¿eh? Y antes de que explotes contra alguien, que luego suele ser contra la familia y los que más amas, ¿eh? realmente date cuenta si has hecho el trabajo correspondiente para activar dentro de ti y estar en esta paz y armonía interna que tanto se requiere en estos momentos porque en estos momentos en este mes vamos a estar hipersensibles ¿eh? llorosos así por cualquier cosa súper emotivos eh, super super ¿cómo te diré? vamos que pasas por la calle y quieres abrazar a la farola de lo sensible, eh, emotivo, eh, sensible que estás en todo momento, eh, hasta porque se cae una hoja de un árbol. Realmente va a estar poderosamente activo el chakra corazón conectándote con el amor. Pero además, esto va a traer a ti una forma muy bella de ver a todo lo que te rodea con una gran belleza, con una gran verdad, con una gran armonía, entonces cuando empieces a ver que el mundo te empieza a mostrar también partes muy oscuras, muy negativas y muy tóxicas que está viviendo en estos momentos la humanidad, va a producir en ti una profunda tristeza ¿eh? y esto te puede desarmonizar si tú no estás en este equilibrio interno, ¿eh? Entonces, es momento donde tomemos en cuenta que muchas cosas están pasando y que todo va a depender sustancialmente de cómo estoy yo ubicado en mi propio centro. Estoy anclado a la madre tierra y conectado al, al sol central de la galaxia y estoy en el centro en mi corazón, ubicado también con una visión más elevada donde puedo percibir el mundo con otros ojos, sin juicio, sin crítica, sin descalificación, tomando acción poderosamente, abrazando desde la visión del amor todo lo que sucede, pero tomando una posición de, oigan, esto está pasando, ¿eh? ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque todo suma, como les he dicho, todos en estos momentos somos importantes, y todos en estos momentos tenemos una luz que aportar. ¿eh? Ya es momento de que cada quien tome su propio bastón de mando, porque donde yo no tome el bastón de mando de mi propia esencia y conciencia, definitivamente no me puedo subir al barco de la quinta dimensión, ni de la octava, ni de nada. ¿eh? Tengo que ser yo mismo y tengo que accionar, no permanecer pasivo. La gran prueba y el gran reto es el momento, justamente ahora. ¿Eh? Entonces, ¿estás listo para hacer valer la voz de tu esencia, la voz de tu alma, la voz de tu corazón? ¿Eh? ¿Estás listo para expresar en libertad tu propia verdad, esa que te hace libre? ¿Estás listo para realmente fungir y estar no solo por lo que es bueno para ti, sino para el bien mayor de la humanidad? para entrar en una fraternidad y en una hermandad que realmente nos haga ¿eh? darnos cuenta a la, a la humanidad que somos uno, ¿eh? porque realmente es un momento de darnos cuenta que cuando yo veo la divinidad del otro ¿eh? enfrente de mí y realmente estoy sirviendo al otro, me estoy sirviendo a mí mismo. ¿eh? Y empezamos a cambiar el chip. Ahí es donde el juego empieza a cambiar y donde realmente no se repetirán los hechos de hace 245 años, sino que realmente elegiremos una línea de tiempo completamente diferente. ¿Eh? Una línea de tiempo que nos lleve a la versión más elevada de la humanidad, convirtiéndonos en los seres humanos de quinta dimensión en todas nuestras acciones y en todo momento. ¿Mm? Es muy importante. Entonces... Justamente las activaciones y los paquetes de información que se están descargando en estos momentos nos van a mantener muy activos o muy, muy, muy laxos y esto dependerá de qué, de tu propia energía, frecuencia y vibración. Si tú estás muy denso, ¿eh? esta, esta situación, esta nueva energía te va a tumbar ¿eh? poderosamente porque las tormentas geomagnéticas que estamos recibiendo desde el día de, allí, el fin de semana, todo el fin de semana, y ya el día de hoy llegando a, a más de 860 kilómetros este, en esta velocidad, pues lógicamente arrastra ¿eh? con todo. Podemos tener movimientos planetarios de agua, de tierra, eh, de fuego, muchos, ya lo estamos viendo en diferentes partes del mundo. Entonces, es muy importante desde dónde estás vibrando tú, porque también la combustión interna que tú estás teniendo se activa ¿eh? todo el fuego ¿eh? que hay en tu interior. ¿eh? Es muy importante que también lo tomes en cuenta. Y todo tu fuego interno es el fuego de la creación. ¿eh? Es el fuego que da lugar a las nuevas ideas, a los nuevos comienzos, a los nuevos propósitos, a las nuevas alineaciones, a este nuevo ciclo, entonces la pregunta es ¿qué tan limpio está tu canal, tus cuerpos, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético, tu cuerpo físico, como para que toda esta energía y toda esta corriente en este mes de Piscis fluyan estas aguas y todo fluya y nada influya, ¿Mm? Porque si no, tu cuerpo físico lo va a materializar y puede generar situaciones, enfermedades, etcétera. ¿Por qué se produce la enfermedad? Yo lo digo siempre, por la falta de firmeza divina. ¿Eh? Si tú estás en tu centro, si tú te mantienes en tu eje, la luz que va a entrar va a iluminar y va a hacer que toda situación ríspida que haya dentro de ti se desaparece. ¿Por qué? Porque se ilumina y entonces todo esto se elimina y vas a parecer un gran árbol de Navidad iluminado, estando en alta frecuencia cósmica. Entonces es muy importante que te des cuenta cómo estás vibrando, bella alma, ¿eh? cómo estás manteniendo tu inteligencia emocional y al personaje. O sea, el ego te controla a ti, o realmente tú sabes poner cada situación a cada parte del personaje en su lugar. ¿eh? Por eso es muy importante desde dónde me estoy relacionando. Desde el pasado, que ya se fue, acordándome de las viejas situaciones, acordándome de viejas situaciones de, y pensando todo el tiempo, me lastimaron, me hicieron, se burlan. ¿Estoy en la vieja película? ¿Estoy como con...? portándome en todo momento desempoderadamente y no tomando responsabilidad de mi vida y culpando al mundo de todo lo que me sucede? Porque este es un momento de entrar en conciencia, en presencia, y ya no necesitas caminar como víctima o de manera negativa, sino al contrario, cuando te des cuenta de todo esto, no le huyas. Mira eso que te pasa, obsérvalo ¿eh? y date cuenta que solo es un pensamiento y un personaje. Y que puedes meditar sobre la mortalidad de los pensamientos y la mortalidad de las mismas formas, ¿eh? que son energías. ¿eh? Y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tú eres mucho más que esos pensamientos, tú eres mucho más. Que ese cuerpo físico. Tú eres esa energía divina encarnada. ¿eh? Eres ese Dios en acción y por lo tanto tienes la capacidad para transformar cualquier situación que te rodea. Entonces conecta con esa parte de ti, con esa energía crística, con ese con tu yo superior y realmente date cuenta de la energía que estás emanando en todo momento, porque se va a amplificar poderosamente en estos momentos. Entonces, ten en cuenta que cuando algo lo rechazas es porque lo que te choca, te checa y existe en la profundidad de tu subconsciente. Cuando algo no te gusta de una persona es porque se está reflejando en ti y en determinada situación va a aflorar. ¿eh? Y a lo mejor... este algo que habías estado cuidando o una relación o tu pareja o una comunicación con tus hijos te hace explotar ¿eh? Eh, de forma increíble porque saque algo que es una, una raíz profunda, que es una mala hierba, que, está, que estará sacando de ti esa situación que no resolviste en su momento. Entonces, es momento de darse cuenta que solo el amor es real. el momento de darse cuenta qué es lo que está expandiéndose desde tu corazón y qué es lo que estás proyectando. ¿Eh? Insisto, como es adentro, es afuera. ¿Mm? Entonces, este momento crucial y ve todos los datos que te he dado caen las viejas estructuras, se rompen paradigmas, muchas cosas están sucediendo en el planeta, muchas cosas que antes no veías, ahora vas a verlas, ¿eh? porque ya están tomando su punto álgido, han estado sucediendo del otro lado del telón y ahora realmente ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo, como se dice en México, ya no se puede seguir y cada vez a mayores borbotones empieza a salir la verdad que ha querido ser oculta en los últimos años de forma impresionante. Y muchísimas situaciones que están llevando y orillando a que están gobernantes firmando cosas a las espaldas de la humanidad y parece ser que nadie ¿eh? sabe, nadie yo ayer estaba en una comida y estaba hablando de algunas cosas y la gente me miraba como si yo fuera un marciano, ¿eh? y como si yo estuviera hablando... De otro planeta. Y no, todo está sucediendo en este planeta. Y todo está sucediendo en estos países. Pero el hecho de que no, no te lo digan en tus medios no quiere decir que no esté sucediendo. ¿eh? Esto es como la parte de mi espalda y el lunar que cuando yo les digo, no, pues cuando a mí mi pareja me dice que, que tengo un lunar en la espalda y yo le digo, no, no, no existe. El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no esté ahí pues lo mismo sucede en el planeta, están pasando muchísimas cosas y este es tu momento de tomar acción, porque esto viene a cambiar muchísimas situaciones de las viejas estructuras saturninas que teníamos ¿eh? y este momento ¿eh? Saturno cambia completamente y nos dice muy bien, ustedes están dispuestos a cambiar las reglas, ¿Pero qué tanto estás dispuesto si, si te haces cargo de ti mismo? ¿Estás listo para recuperar tu propio poder? ¿Estás listo para hablar y expresar tu propia verdad? ¿Estás listo para hacer valer tu voz? ¿O te callas a todo y estás esperando que todos los gobiernos y todo el mundo te resuelva todo? Hoy vengo un poco fuerte. No estoy enojada, ¿eh? Al contrario, estoy muy feliz, ¿eh? Pero es un momento de acción, es un momento de darse cuenta cuál es el papel que estoy jugando en toda esta situación. Porque toca ¿eh? asumir la responsabilidad, toca darse cuenta en dónde estoy poniendo mi verdad. ¿Mm? Bien, voy a leerles un poco, ¿Mm? porque las activaciones poderosas para este mes se ponen a todo lo que da. Y creo que es fundamental darse cuenta que es lo que estoy haciendo. ¿Mm? Bien. Eh, dice Viridiana, qué bonito, así quiero encontrarme personas en mi camino siempre. Gracias. Sí. ¿Eh? Dice... Mirta Liliana, felicitaciones Nieves por toda la información que nos brindan. Muchas gracias, te mando un abrazo de luz. Un abrazo, querida Mirta, un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Bien, déjenme ver si hay preguntas porque yo me arranco de mi ronco pecho y eh, van este, surgiendo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, es importante que la hagas ahora. No sé por qué, hace un rato separaron las preguntas este, y los comentarios y de pronto puede surgir cualquier cosa. Estamos en vivo en estos momentos. ¿eh? Te invito a que eh, si se te antoja el taller, unificarse a la, a, a la voz del corazón, eh, el domingo eh, 5 de marzo de 10 a 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, un taller online. ¿Eh? Que no te puedes perder porque vamos a tener unas activaciones y tres ejercicios grandiosos. Es todo este dinámico y práctico y vamos a liberar, a trabajar, a activar, a conectar mente-corazón y vamos a integrar polaridades y vamos a hacer unos ejercicios maravillosos para que realmente todo eso que está ahí atorado impidiendo ser la mejor versión de ti mismo salga a la luz para que en estos momentos realmente todo fluya. Y eh, ad, eh, adquieras y lleves esa conexión con tu ser divino, con tu esencia divina que tú eres. ¿Mm? Entonces, pues bueno, eh, es un momento importante. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita, dale me gusta, eh, para que te avise en todo momento de todas las transmisiones. Y te informo en estos momentos... Mañana tengo a la una de la tarde a Arlequín y Carles Torá en vivo a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, ocho de la noche España, eh, y calculen la hora en cada país y hablaremos del simulador y la descodificación del simulador. Eh, dos grandes que nos dejarán sin palabras. Eh, el día de hoy, a la una de la tarde, tuve a Yauma hablándonos de la nueva tecnología que él tiene para también conectar con la divinidad activa en todo momento. El jueves, Arlequín y Alejandro Saleta, ¿eh? a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, con un mensaje para la élite. Que agárrense, les espero, ¿eh? en vivo. ¿eh? Muy, muy importante información. Pues bueno, Bellas Almas. ¿eh? Este, gracias, ¿eh? dice Claudia. Entendido, Nieves, gracias por este mensaje tan importante. Es momento de activarse. Exactamente, Claudia, gracias. Gracias a todos por ser, por estar, por acompañarme en este viaje. Les mando un fuerte abrazo en mi corazón al suyo y les espero. La información del curso está en, abajo en, el, en la cajita. Está toda la información en el grupo, puedes pedir más información y realmente conectarte para saber cómo acceder a este taller. Un abrazo de mi corazón al suyo. Bendiciones, bellas almas. ¿Eh? Nos amo.